Pues bueno, eh, estamos haciendo el examen de selectividad Andalucía de junio 2013, en concreto el ejercicio 2, vamos con el apartado A. Vamos a ir las gráficas de f y g en los mismos ejes. Primero vamos a comenzar eh, con f de x, que tenemos el valor absoluto, y lo que queremos es ver cuándo se hace el negativo el valor absoluto, para, o sea, cuándo se hace negativo eh, lo de dentro del valor absoluto, para ponerlo positivo. Por tanto, hacemos x por x menos 2, Menor que 0, x cuadrado, menos 2x, menor que 0. ¿Cuándo es menor que 0? Pues entonces igualamos a 0. Y ya tenemos x, x menos 2, igual a 0. Tenemos que x igual a 0 y x igual a 2. Por tanto, en x igual a 0 y en x igual a 2, tendríamos que los valores de f de x serían negativos. Pero como es valor absoluto, tienen que ser positivos. Eh, voy a borrar esto. Sabemos que x igual a 0 y x igual a 2 son los puntos en los que la función sin el valor absoluto sería negativo. Por tanto, tenemos que x igual a 0 y x igual a 2. Bien, pues una vez que hayamos calculado esto, vamos a empezar primero por g de x, que es la más fácil, ya que es una, una función afín. Dibujamos los ejes cartesianos. Disculpa los movimientos, pero no lo no puedo hacer más recto. Y una recta son dos puntos, por tanto, cuando x igual a 0, cuando x igual a 0 le vale 4, cuando x igual a 0 le vale 4, y cuando la x vale menos 4, la y vale 0. que esos dos valores porque son los que hacen 0 y tenemos los puntos de corte con los ejes menos 4 y igual a 0 y con 0 en x la igual a 4 entonces esa es perdón me hace un esa es la recta de x más 4 la gráfica de derecha de x más 4 ahora con f de x eh, igual al valor absoluto de x cuadrado menos 2x vamos a tomar eh, f de x sin el valor absoluto y una vez que la hayamos dibujado le vamos a aplicar el valor absoluto con los puntos que hemos calculado previamente por tanto, por tanto le vamos a quitar valor absoluto y lo que vamos a hacer es dibujar esta gráfica eh, si os acordáis el, el eje se llama mediante la fórmula menos b partido 2 por a. Menos b es 2, menos, menos 2, queda 2 por a, 2, queda 2, 2, es igual a 1. Quiere decir esto que en el punto x igual a 1 está el eje de esta función cuadrática tanto lo que tenemos que hacer es este 1, sustituirlo en la función y ver lo que nos da 1 menos 2 lo voy a hacer clarito para lo que lo entendáis f de 1 sería igual al valor absoluto de 1 lo voy a hacer sin el valor absoluto 1 menos 2 es igual a menos 1 entonces sabemos que en el 1 menos uno, está el punto vértice de esta gráfica cuadrática. Ya era dos valores, ¿no? Ya era de valores. A los lados, ¿no? Es que es tan fácil que... El i igual a cero, pues, cuando F, cuando es igual a cero. Sí. Y Ahora vamos a ver los puntos de corte. Entonces hacemos f de x, que es igual a 0. Hacemos, que si os fijáis lo que hemos hecho aquí, x igual a 0 y x igual a 2. Por tanto, en 0 y en 2, la i vale 0. Entonces, lo que vamos a hacer ya dibujar nuestra gráfica ¿qué pasa? que estos puntos toman f de x son negativos es decir, cuando la x vale 1 f de x aquí vale menos 1 pero eso es lo que nosotros tendríamos si fuera f de x esto pero nosotros tenemos el valor absoluto por lo que nuestra función nunca puede ser negativa porque el valor absoluto lo que hace es, el número, si es negativo, le quita el, el negativo y al positivo lo deja como está. Por tanto, esta parte se borra, se pone el 1 en vez de menos 1, se pone en 1 y se eleva. Y estas son las gráficas del, del apartado A, de F y G. El punto de corte, te piden a el punto de también. De las dos, ¿no? Mm -hmm. Se ha apartado B, ¿no? No, me la me parece. Sí, pero lo mismo. La gráfica es que cuál es el punto de corte no Ah, lo que se va a hacer en un momento. Dice ahí y ahí. <risa> <risa> que va, vale, y ahí. Hay... ¿Qué hace? Porque no sabe mm -hmm. cuál es. Pues bueno. Eh, también el apartado A nos pide el punto de corte entre F y g. Y eso es sencillito, simplemente lo que tenemos que hacer es x cuadrado menos 2x lo igualamos a x más 4. De aquí sacamos una ecuación de segundo grado que resolvemos mediante la fórmula tan famosa b cuadrado menos 4 por A, que es 1, por C, que es menos 4, partido 2 por A. Tenemos 3 más menos 9 menos, que se convierte en más, 9 más 16, partido 2, y esto es igual a 3 más menos. Raíz de 25, que vamos a ponerlo directamente ya, 5 partido 2. Esto sería 3 más 5, 8, entre 2, 4. 3 menos 5, menos 2, entre 2, menos 1. Estos son los valores en el eje X en los que se cortan las dos rectas, o sea, las dos gráficas, F y X. Por tanto, lo que nos queda es sustituir en cualquiera de las dos gráficas para saber el punto de corte tanto en X como en Y, entonces cogemos F de 4, perdón, cogemos G de 4 que es más fácil 4 más 4, 8 y menos 1 más 4, 3. Por tanto, los puntos de corte, recuerda esto, serían puntos de corte entre f y g sería menos 1,3 y 4,8 con esto queda terminado el apartado